Y hola amigos aquí está el segundo cap de... Izuku reencarnación de Black bueno sin más por añadir comencemos de una vez con el capítulo, referencia a Pokedra. Luego de que Izuku le dijera a Olmit este camino hacia Izuku parándose enfrente de él pero Izuku ni se inmutaba ya que tenían la misma fuerza. Izuku. Olmit crees que te tengo miedo nuestros poderes son casi iguales. Olmit. ¿Qué quiere decir joven Midoriya? Izuku. Déjeme explicarle así mi poder lo estuve entrenando durante 11 años dentro del tártaros y nunca pare y se podía ver que era cierto ya que Izuku tenía un abdomen muy marcado y un six pack perfecto. Olmit. Eso no tiene sentido ya que. Izuku. Tiene unas esposas atadas a mí. All Olmit quedó sorprendido ya que Izuku lo vio y lo noto. Olmit. Bien aún falta un mes para que entre a la UA, hasta entonces tengo que tener esto. En eso ambos entrarían a un auto. El cual los llevaría hacia la UA, donde estaban los tres grandes que vivan por papeleo para entrar a tercero. Nejire. ¿Quién es ese chico que acompaña a Olmik? Mirio. Ese debe ser. En eso los tres grandes atacaron a Izuku ya que el 75% de todo Japón perdió algo por culpa de Izuku. Cuando estaban a punto de golpearlo, Izuku ató a todos en cadenas las cuales traía a Olmit menos a Mirio. Izuku con la cabeza baja preguntaría algo. Izuku, ¿quiénes son y por qué me atacan? Mirio, cállate maldito, tú mataste a mi madre ese día, no te dejaré en paz. Izuku, Olmit, calmaros tú o los tuoros, mató yo. Esas palabras fueron escuchadas por todos, pero al estar ahí Olmit exigían que lo golpearan. Olmit. Cálmense este viene preso y no puede hacer mucho. En eso Izuku se quitaría la bata. Viendo que tenía ahora unas pintas de color rosa y su pelo verde esmeralda aún más hermoso. Su rostro era el de un niño maduro un rostro hermoso. Nejire. ¿Pero qué? En eso Tamaki se quitaría las cadenas transformando sus manos en garras. Tamaki. Por tu culpa mis amigos murieron y no te dejaré vivir más. Izuku. Aún tienen ganas de pelear. En eso Izuku era jalado por Olmit para llevarlo a la dirección. Izuku. Bien. En eso Nejire se quedó en el piso hasta que Mirio la sacó de ahí usando el One for All. Mirio. Él no las pagará. Tamaki. Si él no vivirá tranquilo en su vida. Nejire pensando. Tiene un rostro hermoso pero su muerte será horrible en la dirección. Nezu. Veo que llegaste chico. Izuku. No me interesa quién es sino porque estoy aquí. Nezu. Muy bien me llamo Nezu y estos son los 7 héroes que trabajan aquí. Endeavor. All Might. Aizawa. Binit. Moon Lady. Present Mik Y recientemente se agregó a Aux. Bueno esta es una lista aleatoria. Izuku. Y para que quiero saber eso lo decía un Izuku con la cabeza abajo y una gorra. Nezu. Bueno, chicos, se ha tomado la decisión que pasarás una semana con cada uno de los héroes hasta tus 18 años para no hagas algo delictivo. En eso Izuku levantarla la cabeza de poco en poco, quitándose la gorra y dejando ver su cara y haciendo excitar a las dos heroínas. Izuku. Déjeme preguntar algo: por qué me trajeron a UA y no a otra preparatoria y por qué estoy cursando la preparatoria. Nefu. Bueno chico esas son muy buenas preguntas en eso Nezu se transformaría en un ratón gigante musculoso de 2,50 metros de altura casi con la misma fuerza de Olmict. Izuku. Cree que intimida. En eso Izuku pondría sus ojos negros con un aura rojiza. Nezu. Te trajimos aquí porque es la mejor escuela y para eso estamos aquí Olmict y yo para matarte si tú no puedes calmarte. Izuku. Ya veo entonces Izuku golpearía el pecho de Nezu, destransformándolo sorprendiendo a todos por descubrir el punto débil del director en tan poco tiempo. Nezu. Bien chico iremos como te dije en lista el primero será Endeavor el cual te cuidará una semana. Izuku. Aún falta dos semanas para el inicio de clases no es verdad. Nezu. Si chico tú ya estás inscrito, solo que no puedes acceder a lo mismo que los demás alumnos, no tendrás un traje y no podrás tener tu licencia sino hasta tercero de preparatoria. Izuku. Bien. Vuelvo en dos horas. En eso verían como las cadenas estaban rotas e Izuku ya no estaba a lo cual los héroes reaccionaron y salieron a buscarlo mientras Nezu estaba viendo la computadora ya que tenía acceso a todas las cámaras de la ciudad Mientras tanto con Izuku, Izuku estaba caminando ya que nadie lo reconocía y entró al departamento de su madre el cual estaba sucio Izuku, madre he vuelto en eso Izuku imagino que su madre lo estaba abrazando mientras Izuku caía de rodillas recordándola y llorando un poco Black, veo que eres un poco sentimental Izuku Izuku entre lágrimas lloraba más al ver las habitaciones y recordando cuando estaban juntos Nezu quien veía esto desde la computadora no sabía cómo reaccionar pues Izuku estaba llorando Nezu, Aux está en el departamento Aux. Voy en camino. En eso Aux fue hacia allá mientras con Izuku este estaba limpiando toda su casa muy rápido diciendo frases hacia su madre que recordaba con todo su amor. Cuando Aux llegó Izuku estaba sentado mirando una foto Black. Izuku recuerda lo que tienes que hacer. Izuku. Lo sé pero aún no tengo la suficiente resistencia ¿verdad? Black. Si sí, aún no pero al menos podrás tener parte de mi poder. Izuku. Aún no aún tengo que entrenar más. Black. Bien, ya veo, entonces me voy hasta que me hables, vendré. Izuku. Bien. Izuku salió de sus pensamientos soltado un par de lágrimas. Aux. Veo que esto te es nostálgico, ¿verdad? Izuku no respondía ya que creía que se estaba burlando. Aux. Vamos, Izuku responde, ¿qué haces aquí? Izuku. No te importa así que déjame en paz, volveré en una hora sí. Aux. No te creo alguien tiene que estar contigo en todo momento. Izuku. Bien entonces aburrete aquí. Izuku seguía llorando pero en eso Aux preguntó algo. Aux. Izuku si te gusta tanto porque no te lo compro en eso. Izuku quedó en shock tomando una de las plumas de Aux y poniéndolo en la pared con una de sus plumas en el cuello. Aux no podrá respirar ya que Izuku lo tomó del cuello. Izuku. ¿En serio crees que yo creeré esa mentira? Aux estaría tocando la mano de Izuku para que lo soltara pero la mirada de Izuku era de ira Izuku En serio te burlas de mi casa en serio te burlas de todo lo que he sufrido desde los cuatro a los de edad En eso llegaría Midnick durmiendo a Izuku y soltando a Aux Izuku a punto de dormirse Te burlas de lo que pude ser Eso impactó en Aux en cual su frase era en serio Midnick Aux te pasa algo aux estaba tociendo una poco pero este no hablaba hasta unas horas después cuando izuku dormía en la dirección de la ua aux oigan tengo algo que decirles las siete personas ahí dentro escuchaban cuidadosamente lo que decía aux aux verán yo llegué primero que todos a la casa donde izuku estaba y este antes de dormir se mencionó unas palabras que se burla de lo que él quería ser en eso todos miraron aquel ni que dormía estaba con la ropa sucia pero tenía un cuerpo envidiable. Aux. Creo que en el fondo está arrepentido por todo lo que hizo aunque él sabe que no fue su culpa cuando llegue. Estaba llorando frente a una foto de él y su madre en su cumpleaños número 4. Tenemos que hacer que nos cuente todo lo que pasó con él ese día del accidente. All meet. Él es un mocoso y ya no necesito otra cosa si hace algo lo mataré. Endeavor. Estoy de acuerdo. Aux. Bien bueno cuando sea mi semana yo lo intentaré. Nezu. Bien chicos váyanse cuando despierte Endeavor se lo llevará. Endeavor. Bien. Time skip. 30 minutos después Izuku despertó con un dolor de cabeza. Y bueno amigos hasta aquí el video.